Para nosotros ha sido muy gratificante contar con el voluntariado de Sonia. Sonia ha hecho o hace diversas actividades y acciones en el centro. Este es un centro para adolescentes de escuelas oficiales del país y aquí se les enseña el idioma inglés como segunda lengua, cómputo y valores. Para nosotros es importante que los chicos tengan una buena pronunciación y se los ayuda de uno en uno a pulir esa pronunciación y hacer sus y también a redactar unos ensayos que son parte de la formación. En general, yo creo que Sonia ha sido de gran apoyo para nosotros con su juventud. Lograste poder establecer esas relaciones cercanías con los jóvenes y al dominar el idioma inglés le da a ellos como un modelo de que ellos también pueden llegar a hacerlo. Mi nombre es Sonia. Estoy aquí en Panamá en el proyecto Superate. Yo soy de El Salvador y tengo 20 años. Tomé esta pasantía con IS para poder realizar este voluntariado aquí en, el, en la Fundación Superate para poder ayudar a los chicos con el conocimiento del inglés, para poder ayudarles con los ejercicios, trabajar un poco en la biblioteca, ayudarle a los profesores y también evaluarlos con su inglés y para que pudieran practicar. Estoy muy feliz de estar acá, la verdad ha sido una experiencia maravillosa, he estado con una experiencia buena con los chicos, con los profesores, con la gente de acá, todo me ha parecido fantástico. Hasta el